Esta es una receta que me dio Julia al hija, una amiga y alumna mía de Venezuela. Si vos la estás acariciando y empieza a morderte, dar un peluche y empieza a morder el peluche, ¿no es cierto, Leni? Te está portando, escuchen amigos cómo ronronea. Y así la puedo acariciar tranquilamente.